con la insuperable, la insuperable, se quilló, se regó, porque era lógico, la gente en la calle bebiendo, y después dicen que están, todo el mundo en olla, que estamos en crisis, pero todo el mundo está bebiendo, y estamos en crisis, y eso, estamos en crisis. La insuperable comenzó, sacó una publicación donde se ve a las personas eh, celebrando, ustedes saben, por el día... De la apertura. Luego de que quitaran el toque de queda. Mi palabra se expresó. Le mandó un par de rafagazos a gente. Que anda en la calle sin protección. Y que no le importa. Porque lo único que le importa es beber. Yo estoy totalmente de acuerdo con la insuperable. Con Indira. Ella tiene... Toda la razón, la gente no se está preocupando, pero tú tienes que entender, insuperable, que la, el culpable de eso no es, la, no, es, no es la gente, es las autoridades que han permitido que esto se devolviera de nuevo, que esto volviera de nuevo y que, que todo esto se regara. ¿Eh? Mírenlo ahí, el exponente de música urbana, la Indira. Eh, Indira, Indira se indignó. Oye, eh, pega eso. Indira se indignó. Pero la insuperable tiene razón. La gente está que no le importa, a veces sin mascarilla, andan bebiendo. Yo, vi, yo iba manejando con, con mi esposa, y, y mi esposa me dice: mira, mira, mira, iban dos pasolas, una muchacha con una cerveza en la mano, y otro, y otro y tigre, otro como dicen los muchachos en los barrios, el, no, el tigre y la muchacha atrás. Y la tipa estaba bebiendo cerveza, bajándose la mascarilla. atención aquí, miren, miren cómo fue. Atención a la cámara aquí. Ella iba a las dos, que es muy bien, así mismo. Ella iba, muy bien. Ella iba a las dos, una en una pasola normal y otra con un, un muchacho. Ella coge la cerveza y se, la, y se baja la mascarilla y se pega. Cuando termina de beber, le pasa la cerveza a, la, a su compañera de pasola que estaba manejando, coge la cerveza, se baja la mascarilla y se pega. Yo no entiendo cómo esa gente no le ha dado nada. Yo mismo no. Yo no entiendo. eh, El Espíritu Santo. ¿Eh? Yo no entiendo cómo esa gente no le ha dado nada. Es ¿Eh? normal. Se pega. Cogió la cerveza y... Entonces la insuperable tiene razón. Creo que estas fueron las informaciones. Ya creo que estamos bien ahí. Lo de Don Miguel lo... Hay que volarlo ya. Lo, ya la la se fue lo ridículo. Solo que es ridículo. Pero nada. Vamos a una pausa. Cuando retornemos a la pausa, vamos a repetir la entrevista de ayer de Andrés Parra. Vamos a repetir para que ustedes la disfruten de nuevo. Una entrevista que hoy mismo a nivel nacional está dando mucho de qué hablar. Y realizada por quién? Por Telenor. La empresa número uno del Cibao. Así que vamos a la pausa y cuando retornemos...